Vamos a confeccionar este hermoso body para bebé, espero que le guste, le dejaremos el paso a paso, muy fácil de confeccionar, aquí se muestra el patrón, si lo plasma en una hoja de papel le quedará igualito, cortamos la tela, doblamos de esta forma. igual que otro. Ahora vamos a cortar la pecherita. Ahora vamos a cortar el cuello, la parte de delante y trasera. Bajamos un centímetro del hombro, una pequeña inclinación, igual al patrón. listo la parte trasera y la parte delantera y también la trasera para bajar más la parte del delantera Listo, aquí tenemos, tenemos ya la tela previamente cortada, igual al patrón con las mismas medidas. Este es el vuelo de la manga. Y la pantaleta. Este es la lata. Este es el refuerzo del cuello. Ya le pasamos costura a los laterales y overlo en ambas partes. Este es el encaje que le vamos a colocar a la manga y la entrepierna. colocar los botones y el ojal en el patrón se encuentran las medidas pasamos costura en ambas partes así nos queda muy lindo y fácil de confeccionar abrimos entre piernas para colocar el encaje blanco lo colocamos de esta manera pasamos costura y Listo, así nos queda con su elástica y aquí le vamos a colocar los botones y le vamos a hacer tres ojales. Ahora vamos a colocar la cintura, la cinta que le vamos a colocar en la cintura. Pasamos costura y doblamos. En esta parte vamos a colocar la elástica. Así nos queda muy lindo, muy fácil de confeccionar. Ya le colocamos los ojales y los botones. Esta es la fichera, le pasamos costura en la parte de arriba. Ahora vamos a colocar el ruedo. El vuelo que le vamos a colocar en las mangas. Esta parte vamos a colocar lo colocamos de esta forma y le colocamos el refuerzo del cuello y doblamos de esta manera y pasamos costura ahora luego de haber pasado pasado verlo todo alrededor arruchamos y lo pegamos de esta manera en ambas partes ya listo arruchamos y le pasamos costura y lloverlo en todo el orillo y nos queda así muy fácil de realizar ahora vamos a pegársela a la pantalita volteamos lo colocamos de esta forma pasamos costura y luego la parte de atrás. Y no queda Muy fácil hermoso, y hermoso este interés para tu niña. Espero que tú lo puedas realizar en tu casa. Nos vemos en los próximos proyectos.